escolar ya a nivel privado. Y es una situación difícil eh, la que muchos, muchos padres están viviendo en este preciso momento con la clase virtual para sus niños a una edad eh, que es muy difícil. Pero me quiero referir a esto ante esa situación, pero voy a tocar otra que también es muy importante y es donde yo entiendo. Sergio Romero y amigos televidentes deben las autoridades pues la vida atención. Señores, los colegios privados aperturaron la clase en todos los niveles y sobre todo a los niños pequeñitos. Pero qué pasa? Los niños se están quedando en su casa porque la clase no es presencial. Pero nosotros seguimos pagando lo mismo. Y cuidado si más costoso, porque son muchos los padres que trabajan. Muchos no, la mayoría trabajan y van a tener que valerse de, de otra persona para que acompañe al niño en el tiempo que va a recibir la docencia. Eso es algo que se le adquiere a los no, y el costo de la, de la, el costo de la plataforma va al bolsillo del, del padre. Claro, <risa> tiene que tener computador, internet, internet paquetico, bueno, vaina, un, un, un internet full en su casa. O sea, los equipo, gastos de esta nueva modalidad casa, lo está cagando uno. Una light, una si no la tiene, tiene que... Además, claro, claro. los colegios, los colegios, atención autoridades, siguen cobrando lo mismo. Y, o sea que ahora va a salir más sí. costoso el año escolar y al costo, en la nueva modalidad. ¿Lo está adquiriendo tú? Claro, en momentos de necesidad, en momentos de crisis, donde el que está produciendo está produciendo lo mínimo. Entonces ahora tiene que disponer de más dinero ante esa situación. Entonces yo quiero saber cuál es el aporte del colegio o de los colegios privados. ¿Cuál es el aporte que están haciendo ante esta situación? Ninguno. Es como decía el otro día, vi una propuesta que hicieron de que el de este o el de Norte, o las EDE como tal, deben también de aportar algo ante esta crisis. Y no he visto tampoco que hayan aportado Bien, nada. El otro día, se alguien hizo una propuesta. Eh, creo que el Ministerio de Turismo le hizo una propuesta a la gente de este, Por ejemplo, para los, los restaurantes, bares, que tienen que tener una, una luz una energía especial para que un restaurante, un bar pueda funcionar por lo que tienen dentro, ¿verdad? Por las máquinas que, que tienen para poder funcionar. Le decía que había que, sugería que le dieran una gracia, por lo menos hasta enero, para poder que ellos pudiesen recuperar en algo lo que han perdido en medio de esta pandemia. Entonces, no es, otra gente decía, bueno, no es que les den una gracia, es que dejen de cobrarle esa partecita hasta enero para que también las edes también aporten algo ante esta situación. entonces La pregunta mía es cuál es el aporte de la educación privada, los colegios privados, que es un negocio, que son empresas que usted tiene que tenemos que pagarle los 12 meses del año, porque supuestamente en las vacaciones ellos le pagan los sueldos a los profesores. No es su negocio, eso es su empresa que están desde, desde, desde julio, desde junio preparando a los profesores, por eso es su personal de trabajo. Esos es no tienen que programarse para eso, pero no tiene que salir de mi bolsillo. Ahora el año es que va a salir más costoso, más caro. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene un niño que tiene cinco años, va a cumplir cinco años. Ella trabaja en horario de, creo que de cuatro a seis y media de la tarde, son dos horas y media. Y ayer fue la primera vez. Ella sintió impotencia porque las, los dos computadores, las dos máquinas que tiene, el, el, el, la plataforma que están utilizando parece que es muy, muy eh, el, el sistema que tiene verdad, la, la, la PC no, no, soporta porque tal vez es muy antiguo, entonces tiene que ahora que hacer una inversión en eso para poder sentarse con su niño dos horas y media en su casa. Tienen todos el nivel y las condiciones para sentarse con su niño y que pueda ser efectivo ahora o sea, ahora yo tú creo vas a pagar la escuela y la y va a dar clases tú mismo claro ah, o sea, tú eres el profesor sí. tú vas a pagar. tú vas a pagar solamente para tener para conectarte para tener esa sí, conexión sí, sí, sí. con el colegio por eso que vas a pagar y entonces no tú dirías yo tú dirías bueno pero qué bueno es criticar y cuál es la propuesta bueno si, fu si hubiese sido yo estuviese si en mis manos lo que yo hago es que sí eh, de, de, de, de diseño una campaña de educación, de orientación a los padres para que los niños en esa edad pues tengan mucho mayor cuidado y no permitan que los niños se lo puedan atrasar. Pero hubiese cesado en esa, en esa etapa del niño. Hay que cesar porque Sergio no se va a lograr nada. Lo que no. se va a estar creando es un problema a las familias en su clase en costo y en todo. Entonces yo espero que a ver qué va a pasar. Vamos a ver los yo, resultados. Vamos eso, a eso es cierto. La, la, se ha el, el costo de la nueva plataforma, el costo de la nueva educación se ha traducido a los bolsillos y a la, de la, del, del, usuario que somos nosotros, somos uno, los que los que de una manera u no. otra tenemos que. Mira, ayer ayer yo me cansé de. Yo fui a tres sitios donde de, vende computadoras y no había nada la top. ¿Quiénes la compraron? Los que, lo que tienen hijos en ah. colegio. Es así. Y es ¿De un educación? costo. ¿Cómo tú vas a pagar ese costo? No, no, sí, pensando. trabajando. Miren, señores, hay, hay algo que nosotros, eh, a mí, seguro y Víctor tampoco, a mí no me ofendió. Como pobre, a mí no me ofendió. A mucha gente como pobre no la ofendió. Pero aquí cuando se, hay una declaración donde la, es re, la realidad, que, es, que tiene toda la razón, pero no, la, no se la podemos dar, porque... La sensibilidad, porque nos ponemos en consonancia con nuestros ciudadanos, que tenemos que apoyarlo porque somos de nosotros, no tenemos que apoyar porque somos eh, del mismo uh -huh. sitio, porque tenemos la misma profesión. Porque... No, no, no, no, no. Es igual como cuando Fautomata hizo la declaración. Por más que usted le dé vuelta y más que usted le busque, él tenía toda la razón. Y era la verdad. ¿Mm? En el caso de, de, lo, de lo que dijo eh, Sergio Vargas, sobre eh, que poner una gente pobre eh, en, un, en un ministerio o, en, o, o administrar grandes recursos es como ponerle el, el, el, el ratón al queso el gato al, al, al, el gato al, al queso una cosa así y yo estoy totalmente, totalmente todo miren y no es que todo no es que estamos de acuerdo es que la historia Toda tra la trayectoria hace 20, 30 años le estamos moviendo. Porque es el grito de la gente y, y, y, el, y uno de los, de los de los pilares principales que llevaron al poder el, no, el nuevo gobernante fue porque ya la gente le habían enrostrado tanto la opulencia y el dinero que se han ganado las personas que, que, que, que, que no pueden justificar de ninguna manera la, la cantidad de millones que tienen guardado en un banco. O sea, no, no pueden justificar nada de eso. Entonces, en eh, la realidad es lo que él dijo. Es, eh, mire, señores, y no es, con eso no queremos decir que el que tiene cuarto tampoco roba, que no roba, también roba. Debe ser vigilado. Pero cuando tú llegas a un puesto con necesidades, cuando tú llegas a un puesto con la oportunidad que te dijo, que te dijo la vida, mira, eh, aquí no se castiga el robo. Aquí no se castiga que tú te hagas rico. Aquí no se castiga nada. Eso va a perder tu oportunidad de tu vida. Ahora que tú estás bien, porque tú estás pegado. Eh, miren, la frase que usted ve a nivel popular es señores, la familia de fulano cambió. Ya está en el poder. Qué quiere decir eso? Es que va a trabajar. Es que está que trabajando. Señores, lo que tenemos una historia de trabajo de más de 25 años, lo sabemos. Ganamos más del sueldo mínimo, más que del sueldo mínimo. Ganamos extra más que mucha gente. Sin embargo, ni fumamos, ni bebemos, ni tenemos vicios de juego. No tenemos nada de eso. Andamos en un vehículo módico. Tenemos casa que pagamos mensual, porque lo que tenemos la, la oportunidad de, de coger un, una casa 20 años en un banco y la podemos pagar. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tiene un profesional con un sueldo más o menos promedio en este país. O sea, con cualquier cualquier ciudadano que te diga que en el en el Estado gana 350 mil pesos para ponerte para ponerte un, un, un número alto, que tú te lo consideras alto, que es un buen sueldo. No hay forma, no hay forma que en un año tú me guardes 20 millones de pesos. Oye, y te estoy dando una una cifra muy módica para lo que tienen esa gente y lo que se ganan esa gente diario. Muy módico, es que no hay forma de que se te actúe en, un, en una cuenta bancaria 12 meses después de tú ganar 350 mil pesos mensual. Tú me vas a decir que tiene 25 millones de pesos ahorrado en ese año. Es que no hay forma de explicarme eso. Entonces, lo, lamentable de eso es, lo lamentable de eso es que tú te vas a dar cuenta y nosotros, cuando pasen los cuatro años y eso se va espumando eh, en el tiempo, ojalá, ojalá lo que decíamos compartíamos con Alberto, que, que se pueda accionar para impedir, porque alguien decía, y es cierto, con solamente disminuir la corrupción en este país, eso nos encamina a nosotros. Bien, Somos rico, de Vito. manera... No, no, eso lo encamina a nosotros, pero, pero avanzamos mucho. Pero, visto, si, si en, si en 30 años, 40 años, este país no está como Haití, en una, en una miseria espantosa, es porque nosotros todavía tenemos recursos. Y, y, y, y, y con una corrupción tan igual como Haití. Tú, ¿tú mencionaste la, la, la opinión de Sergio Vargas, y yo quiero... Eh, Esto es un comentario como si nosotros estuviéramos enfadando, la verdad. No, no, porque, porque yo lo que digo, eh, Victor, a... es que la gente comienza a criticar y a decir porque le, le duele el, el, el amor propio, pero no reconocen la realidad. Es una realidad. Y eso no lo, lo han demostrado, la sociedad no lo ha demostrado a nosotros en más de 20 años, que es, que es lo que él dijo era una realidad. Óyeme, ayer eh, dio unas declaraciones el senador a flamante senador de la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, el torito. Y yo quiero unirme y ojalá que los otros senadores y diputados imiten y hagan lo mismo. Héctor Acosta dijo que los funcionarios del gobierno que no tomen el teléfono o que no le devuelvan un mensaje, él lo iba a hacer público, lo iba a subir en sus redes. Y qué bueno. Ojalá y así sea y que no se quede solamente en teoría, que esto se olvide. Ojalá que así también lo hagan todos los senadores de todas las provincias y los diputados. Esto es una especie, un, una advertencia que le hace porque parece ser que como senador los, bueno, son gestores, aunque no están para ofrecer villas y castillas en su provincia, pero sí son Ay, gestores bueno. porque para eso fueron elegidos. Para eso fueron elegidos también, para ser intermediarios, para que se re resolver problemas en sus provincias. Claro. Entonces, ¿qué tienen que hacer los senadores? ¿Qué tienen que hacer los legisladores? Utilizar y valerse de los funcionarios que tienen el poder, que tienen los recursos para hacer las cosas en la provincia. Entonces, tienen que hacer un contacto. Entonces, el torito dice, los funcionarios que se llamen, que le dejemos un mensaje y no, no devuelvan, pues lo va a publicar en sus redes. Qué bueno, ojalá que todos claro. los senadores que que tal vez no tengan, ¿verdad? Los la, la, los seguidores que tiene el Torito, pero sí. Eh, no, y también, que, de... que ya el Congreso se acabe de estar siendo una fuente de, de caje muerto y café para la gente de que se muere. No, no, no, no. Claro, no. Claro. Es gestionar lo claro. que se necesita en una, pro, en una provincia. No es una ambulancia, una... eso es necesario, eso es social. Eso, eso están en otro departamento. 100%, 100 de acuerdo pero, con el Torito. Así que atención. Ah. Eh, Franklin Romero, nuestro senador, eh, vimos, lo vimos usted exponiendo, preocupado por la situación de Muné, siga, porque claro, son 12.000 no... familias, 2.000 familias que tiene este pueblo, esta provincia. Lo que se movía mensualmente, económicamente en, en, en, la, en la región. Entonces, eso es interesante. Usted, señor senador, y los cinco diputados de la provincia deben... Eh, eh, eh, eh, eh, poner su, su posición y hacer su esfuerzo para que realmente esta empresa pueda resolverle a todos estos afectados así como otras situaciones que vive la provincia. Y estoy de acuerdo con el torito. El, el funcionario que le llama un senador, un diputado, con fines de tratarle un problema que tiene su provincia, que tiene su comunidad, y no lo tome por denuncia súbalo en sus redes. llame a fulano, llame a fulano. Con nombre y apellido. Exactamente A la siguiente a la llamada La coge el repique Exactamente, apoyamos esa actitud Héctor Acosta, el torito senador De la provincia de Monseñor Noel Cero, vamos a ver algunos de los titulares Que traen los medios nacionales E internacionales Podríamos, ¿podríamos decir que esto es farándose